Porque vamos a empezar a hablar con nuestro querido Tony Antonio, que se reía.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 Yeah.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 cuando salía yo con mi máscara, y bueno, pues eh, hasta que se enteraron en la red que yo era del Madrid y me tiraron de todo ¿Cómo, día cabo? ¿cómo, cómo, ¿Cómo actuaría Jesús Gil si estuviera ahora vivo y viera cómo gobierna Pedro Sánchez? Yo sería pues, me, yo sería como Donald Trump ese, ah, hostia, con uno, está con otro, imperioso, y acaba con la guerra en dos días, y tú hablar, chaval, agua, para dinero y hacer puñetas, y sobre eso. <risa> Eso no lo había mitad desde que murió. Es verdad, es verdad. <ríe> Me saca algo raro. <ríe> Tony, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué proyectos tienes ahora? Eh...